Buenas tardes, profesor. Eh, hoy con mi grupo vamos a presentar el laboratorio número 7, que corresponde a RENAL. Nuestro grupo está compuesto por Catalina Fuentes, Martín Peña, Ángel Ruiz y Marcelo Solís. Los objetivos de este, que determinamos para este laboratorio son estudiar los efectos de la presión sanguínea y el diámetro de las arteriolas en la filtración glomerular, mediante una simulación virtual y estudiar los efectos del gradiente de concentración y la ADH en la concentración de la orina mediante una simulación virtual. La filtración glomerular es el primer paso necesario para la formación de orina. Este proceso ocurre en las nefronas, que son las unidades funcionales de los riñones, donde la sangre pasa de la arteriola asiforme, a la arteriola aferente, para luego pasar al glomérulo, donde el agua y otros solutos, excepto proteínas plasmáticas, se filtran hacia la cápsula de Bowman, donde siguen su recorrido por la nefrona hasta su conducto colector, para luego vaciarse en la pelvis renal y seguir por los ureteres hasta la vejiga, y eliminarse en forma de orina Este es un proceso muy importante, ya que de esta manera se desechan productos metabólicos, sustancias extrañas, entre otros del organismo. Entre los factores que afectan la filtración glomerular se encuentran por una parte la presión arterial, que tiende a aumentar la presión glomerular y de esta manera aumentar la filtración glomerular. Y por otro, el diámetro de las arteriolas, que según este aumento, según este aumento disminuya, va a aumentar o disminuir la resistencia del flujo sanguíneo y por tanto afectar la filtración glomerular. Si disminuye el diámetro aferente, aumenta la resistencia al flujo de salida aumentando la filtración glomerular. Si aumenta el diámetro aferente, aumenta la presión glomerular y por lo tanto la filtración glomerular. Para determinar los efectos combinados de la presión y el diámetro en la filtración glomerular, se utilizó una, un programa que simula este proceso. Como podemos ver, hay un contenedor con sangre está a una determinada presión que vendría, que vendría siendo la arteria también tenemos unos tubos más delgados que serían las arteriolas aferentes y eferentes de los cuales podemos cambiar su diámetro y tenemos también una simulación de una estructura amarilla que sería la nefrona y el líquido que la rodea que sería el líquido intersticial entonces la sangre del contenedor va a pasar hacia el glomérulo se va a filtrar y se va a formar la orina y el programa nos mostrará cómo varía la filtración glomerular, glomerular según cómo cambiamos la presión y el diámetro de los tubos. Para el experimento de esta actividad planteamos la siguiente hipótesis. Los efectos del aumento de la presión glomerular y la reducción de diámetro eferentes son sumativos y aumentan la filtración glomerular. Esta es nuestra tabla de resultados y como podemos observar nuestra hipótesis se confirmó ya que en la parte que enmarcamos con rojo se ve que al aumentar la presión de 80 miligr miligramos de mercurio, perdón, milímetros de mercurio a 90 milímetros de mercurio y que al reducir el diámetro de la arteria e eferente, estos dos cambios se suman y aumentan la tasa de filtración glomerular. Para la actividad 3, consideramos la siguiente pregunta como una de las más relevantes. ¿Cómo se podría ajustar el radio aferente o eferente para compensar el efecto de una reducción de presión sobre la filtración glomerular y sobre el volumen de orina? La respuesta es que según comprobamos con la simulación, eh, una disminución de la presión se podría compensar con una disminución del radio eferente y un aumento del radio aferente. La concentración de la orina varía según la necesidad del organismo para controlar la cantidad de agua que está en el cuerpo y la, la concentración de solutos que existe en el líquido extracelular. La concentración de la orina depende en gran medida también de la osmolaridad del líquido intersticial, lo que va a determinar finalmente el flujo de agua hacia el exterior o el interior de los túbulos glomerulares y de esta forma la concentración de la orina. La hormona ADH es la hormona que controla la concentración de la orina, ya que esta aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y de los conductos colectores de la nefrona. De esta forma, entonces aumentando la permeabilidad, eh, se reabsorbe más agua y la orina entonces va a quedar más concentrada porque va a quedar eh, con menos cantidad de agua y mayor concentración de soluto. Eh, bueno, esta hormona se secreta según cómo varía la osmolaridad de los líquidos eh, corporales. Bueno, entonces en esta actividad eh, lo que vamos a ver es mediante la simulación el efecto que tiene el gradiente del soluto en la concentración de la orina. Eh, para la siguiente actividad entonces planteamos la siguiente hipótesis, que al aumentar el gradiente de concentración, la orina se concentrará a la misma proporción en la que aumenta el granito de concentración. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para esto? Eh, el material que vamos a utilizar es el programa, ¿cierto?, para hacer la simulación. Eh, pero con eh, diferencia del experimento anterior, ahora no vamos a trabajar con el radio y la presión, sino que vamos a trabajar con la hormona antidiurética... Y los distintos eh, gradientes de concentración. Aparte también eh, vamos a tener una herramienta que nos va a permitir medir las distintas concentraciones a través de nuestro sistema. Ahora se debe agregar la ADH al tampón que se encuentra en la esquina superior derecha. Luego de esto se predeterminó un gradiente de concentración de 300 moles por litro de solvente. Eh, posterior a esto se inicia el experimento y por ende eh, al flujo de sangre, tal como se ve en la imagen en la parte izquierda. Luego se debe medir mediante nuestra herramienta ya mencionada, eh, lo que podremos visualizar abajo a la, a la izquierda, eh, que se movió como a la parte de la orina, eh, y podemos visualizar también que la misma concentración del gradiente es exactamente igual a la de la orina. Al avanzar el experimento, se aumentó el gradiente de concentración en 600 y luego a 1200 osmoles por litro. En lo que se pudo visualizar tal como se ve en la imagen, que nuestro valor en la concentración de orina eh, se sigue manteniendo exactamente igual al del gradiente de concentración. Ahora para la pregunta. Al aumentar el gradiente de concentración, ¿qué le pasa a la orina en formación? Gracias al experimento, logramos corroborar que al aumentar o disminuir el gradiente de concentración, la concentración de orina disminuirá o aumentará con él, siempre que, esté presente, o sea, siempre que esté en presencia de ADH. Ya que si este no está presente, nuestra concentración de orina va a permanecer baja, debido a que el conducto colector no lograría excretar la orina de manera correcta a la concentración esperada. Y básicamente se puede decir en base a esto que se confirmó nuestra hipótesis. Bueno y como conclusión, eh, se lograron cumplir los cuatro objetivos mencionados al inicio de nuestra presentación y gracias al experimento virtual comprendimos el funcionamiento del sistema renal, específicamente la nefrona y el cómo varían las concentraciones de orina, cómo afecta la glucosa y las hormonas ADH y aldosterona al sistema renal de por sí. Muchas gracias por su atención.